bien ahora vamos con las acciones básicas de control eh, tenemos entonces este diagrama de bloques en el cual vamos a poner algo acá para mirar qué pasa con el sistema eh, quería hacer también de pronto como el cambio en el lugar geométrico de las raíces pero la verdad es que eh, es muy largo y, y no me alcanza el tiempo entonces el el tipo o el primer controlador que se hace es un controlador on, off cómo es la función de transferencia pues podríamos dibujar un bloque en el cual se dibuje una histéresis y llegado el momento eh, podamos de pronto con esto no, no, no lo digamos así podamos entonces con este bloque por ejemplo eh, lograr que la salida se mantenga en un intervalo cómo es esto entonces por ejemplo un segundo orden ¿sí? llega y subió entonces cuando sube mucho entonces apagamos el motor entonces la velocidad baja acá entonces cuando esté nuevamente acá sube la velocidad baja, sube, baja, sube, baja y acá estamos exagerando como tal esa, ese estrés entonces eso es lo que se pretende con un controlador tipo on-off prender y apagar de pronto por ejemplo hemos visto que muchas veces la nevera controla la temperatura de esa forma entonces por ejemplo acá está una temperatura de eh, menos 5 grados por decir algo sí. entonces él llega y la prende y al momento la apaga, la prende, la apaga, la prende, la apaga para mantener como una temperatura media de menos 5 grados por decir algo eh, aunque el de la aunque pensándolo bien esos es menos 5 sería debajo del lejos entonces viene así que es como más más propio teniendo en cuenta de que la temperatura es de menos 5 grados eh, el controlador de tipo proporcional que es ponerle una constante una ganancia a esto Puede ser una ganancia mayor que 0, menor que cero para corregir el error de posición. Eso quiere decir que al escalón, pronto si está muy arriba, entonces la, atenu la, que? la atenuamos para que el error esté por aquí. ¿sí? Eh, o de pronto si está muy abajo, pues la amplificamos para que oh, quede aquí. Y así eso es lo que intentamos hacer con ese controlador proporcional eh, que se afecta eh, los polos, claro que los afecta porque pues si solamente miramos el lazo abierto pues no pasará nada pero como es en el lazo cerrado, eso quiere decir que la ecuación característica de daría de la forma 1 más K eh, Cds por Gp y lógicamente esta K va a afectar los polos de eh, de esa función, los, las raíces de esa función. Eh, luego el controlador K, entonces acá, eh, más bien pongámosle tipo eh, mm, proporcional. Y la función de transferencia, porque escribí esa S, eh, K. Listo. La siguiente entonces es de tipo derivativa. Derivativa. Entonces, eh, no sé si recordábamos como cuando hacíamos la transformada de, de Laplace, cuando encontramos una derivada o bueno, un d de, de y de, t, eh, de t, esto lo transformamos como S, Y de S. Eso quiere decir que eh, esa acción derivativa es una multiplicación por S en el dominio de la frecuencia. Y pues siempre se acostumbra ponerle una D, que es como un ajuste, una constante de D, perdón, eh, una constante sub T, como constante de la derivación, eh, para corregir... Eh, algunos eh, puntos en los polos y cosas por el estilo entonces es una constante por S la derivativa eh, la integral entonces si derivar era S integral era 1 sobre S eh, podríamos llamarle un, un Ki sobre S pero pues esa acción solamente funciona en el papel porque no nos permite como tal ser implementado eh, o oh, entonces otra vez por acá tipo cds con la siguiente eh, que sería la proporcional derivativa pd entonces acá tendríamos nosotros una constante más la constante de derivación por S. Una proporcional integral, por ejemplo, eh, que sería la constante más la constante de integración por S. Eh, ¿Qué otro podría existir? Un P y D. ¿Qué sería la suma de los tres? K más K de S más KDS que este es implementable debido a que cada uno de estos componentes por separado se pueden implementar entonces pues simplemente queda el al criterio del diseñador uy qué pena no sé ¿en qué estaba pensando acá me faltó sobre ese como lo tenía acá y como lo tenía acá qué pena ahora sí quedó bien expresado esto pues, eh, subsecuentemente si uno quisiera podría multiplicar todo esto para que quedara de otra forma, pero esa es como la idea general también hay que considerar que de pronto las acciones derivativas por, o sea, como tal el significado de una derivada es como la pendiente de una función, entonces si tenemos una curva así, pues bien las acciones derivativas funcionan bien pero si por alguna razón este ruido a esta señal le pone cosas raras, entonces quiere decir que por decir algo acá la pendiente no va a ser eh, negativa sino que en algún momento va a ser positiva, entonces el ruido puede dañar las secciones de control que tengan este control derivativo, cosa que no pasa con el integral.